Análisis, comentarios, entrevistas, y precisamente cuando nos fuimos, decía yo que nos acompañaba la doctora Águeda del Carmen Vargas Hernández, hermana mía, mi, mi compañera de estudio, pasamos Ay, sí. muchísima crujía en esa facultad de Derecho. De edificio en edificio. Yo, es, <risa> una vez, una vez veníamos, venía yo bajando las escaleras del, del edificio, Caluche, Caluche. Y me dio un mareo por un bajón de azúcar. Y yo creo que venía tú y que me agarraba y me, me tuve que caer, caer por la escalera. Óyeme, una cosa increíble. Cada vez fue con... falta de papeo. Sí, <risa> no, yo no me, lo dudes. Yo porque... vivía bien. No, pero yo tenía muchas cosas y, y es probable que no comiera bien. Pero el problema era que cada vez que uno subía esa escalera tú veías el crujir que parecía una película de, de, de, de... de terror. Ay, ¿no? Ay, ¿no? Ay, ¡Ay, ay, ay! Lo asustaba ahí. Ay, era, buenos días! Bueno, ¡Qué bueno. placer verte y tenerte gracias, acá gracias. tan cerca! Igual para mí estar acompañada, también acompañada con tus estos... Cuatro galanes, buenos, muchas mozos, gracias, jóvenes y preparados. Bueno, Así hola. que aquí prestas para contestar todas esas preguntas de ustedes y de Ágala. los amigos Muchas gracias. La primera pregunta que hay espérate, aquí. Espérate, amado, Ajá, déjame sí, decir sí, mi que mi vestido, antes que se me olvide. claro. Ah. Ahora vestido, una paradita para que la gente lo vea. Qué vestido. Es gracias a la tienda Hadasha Elements. No, déjame ponerla aquí ¿Qué? para que la gente vea el el detalle del cuello. Sí, lindo, Fa Fabuloso el lindo. vestido y le sí, queda muy bien. El lindo. detalle del cuello está precioso. Así la es que, que eh, a todas las mujeres bien. que están por ahí, que necesitan un buen vestido de calidad, a buen precio, entonces que vayan a darse Elements, que está ahí en la 27 de febrero, número 78, eso es casi esquina, eh, Salcedo, Avenida Salcedo. Así que vayan, cómprense su vestido y ven, luzcan así hermosa como estoy yo para todos ustedes y para estos galanes. Sí. Aquí. Cómo no? No, claro nada, que no, sí. Ah queda Tipo de visas ¿Y requisitos? Bueno, hay visas de la A a la Z. Ajá. Sí, muchísimos tipos de visas, lo que tiene que no todo el mundo califica para, para esas visas. Las visas más asequibles son realmente las visas B1, B2, que son para negocios y turismo, que es la que la gente más, más solicita. Pero hay visas especiales para los diplomáticos, los hijos de diplomáticos, visas oficiales para diferentes. los, los Las la personas estas que viajan... Eh, a tráfico aéreo y todo eso sí, me dieron o sea una vez para estudiar ok pero sí. eso sí porque hay tres tipos de visa de estudio que son la M, la F y la J okay. entonces de acuerdo a, la, a qué tipo de estudio tú veas a realizar entonces te otorgan el tipo de visa necesaria para esos fines pero la gente la que más conoce la que más usa es justamente la visa B1, B2 porque es la que le permite ir a conocer y también hacer sus negocios a comprar a traer mercancía, a vender tipo de cosas. Eh, en el caso de la, la B1, que es la de turismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, ¿Cuáles son los requisitos, doctora, para, para aplicar para esta, esta visa? Bueno, lo que tú tienes que demostrarle al cónsul es que tú tienes lazos con el país, es decir, que tú tienes trabajo, que tú tienes familia, que tú tienes cosas que te importan aquí, y que tú vas a ir a Estados Unidos y vas a regresar. No hay que tener es, mucho cuarto, doctora. Eh, no, no, no. Lo que tú tienes que tener trabajo estable, eso sí que te permita tú poder salir, regresar y costear lo que, lo que genera un viaje de turismo, que es costoso porque tiene que comprar pasajes, cambiar los dólares y todo ese tipo de cosas. Así que tiene que demostrar que tiene recursos necesarios para hacer ese trámite. ¿Qué uno debería presentarle, por ejemplo, allá a en el consulado para uno demostrar eso? Bueno, en el caso tuyo, que eres es, es, trabaja aquí en Telenor, uh -huh. la carta de aquí de Telenor, Eres profesional, eres abogado, sí, creo. Sí. Entonces, tu título como abogado, si tiene carro, tu matrícula del carro. Eh, eres casado, tiene hijos. Uh -huh. Entonces, las actas de nacimiento de tus hijos, la, el acta de matrimonio de tu, uh -huh. de tu, con tu pareja. Es decir, demostrarle al cónsul que tú tienes ataduras aquí en el país, que te permitan y que tú tienes interés de retornar después de una salida eh, como turista. Doctora, eh, eh, las remesas aportan 7 mil millones de dólares también esos dominicanos ausentes aportan en especias en especies cerca de 2 mil millones de dólares y también cuando vienen traen cerca de 3 mil millones de dólares estamos hablando de una comunidad dominicana en el exterior que contribuye a su país y a la economía con más de 12 mil millones de dólares sin embargo se hace poco por ellos. ¿Qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Eh, hay programas en los consulados, pero que realmente eso no, no tiene la apertura. Eso es más política y bla, bla, bla, que en la realidad lo que se debiera hacer con el, con el inmigrante que se va y que luego retorna, esa apertura que le debiera hacer el país, el Estado, para que se reintegre a, a la comunidad, que tanto ha aportado. Pero realmente no existe políticas tendentes a proteger a ese inmigrante que se va a bajar el lomo y que aporta tanto a nuestro país. O sea, eh, realmente, mira eso de la ley del, de los carros. Yo nunca he traído nada, yo vine para acá y vine con la mano vacía, porque era tanto el trámite, el papeleo que había que hacer, tanto la burocracia, que tú te desanimas en traer lo necesario al momento de tu retirarte, ya explotado como un cohete, que viene ya enfermo, sin energía y sin fuerza para trabajar, entonces te lo hacen difícil. O sea, creo que deberían crearse programas que realmente trabajen y protejan a ese inmigrante que tanto ha aportado a la economía del país. Eh, eh, escúchame, doctor, es importante decirle a las personas que están ahí que aunque normalmente en la entrevista no recibe una llamada, en este caso sí, si quieren hacerle cualquier pregunta a la doctora, pueden hacerlo tanto vía WhatsApp como por vía nuestro teléfono 725-0505 o al 33451-3381. Pueden hacerle cualquier pregunta que entiendan eh, de lugar a la doctora. Doctora, vamos a entrar en materia, porque hay casos que uno se vive con personas y comenta, y como abogado hemos hecho recomendaciones de que le visiten a usted porque no nos dedicamos al área mera, eh, propiamente de, de migración. migración. Pero es importante saber, por el uso que debe darle cada quien a la visa, Un, una persona que depende de su padre, tiene visa por su padre, y permanece, va de vacaciones y permanece dos meses en en Estados Unidos, avalado por, eh, por los padres, en vacaciones, de estudio, y luego que cumple la mayoría de edad le va a cambiar la visa y se la niegan. ¿Puede esta recuperar o qué pasó? Cuando no tiene ningún tipo de vínculo con nada. Bueno, sí, él ya aplica como independiente, porque al principio él tenía una visa que fue a través de los padres uh -huh. que la consiguió cuando menor de edad. Sí. Ya cuando se hace adulto, ya él tiene que calificar por sí mismo. Entonces va y la solicita y se la niegan, porque ellos entiende que ese muchacho, quizá con 22, 23 años, estudiante, no tiene el arraigo, los lazos que lo unen con el país. Y Pero entiende, ese estudiante depende de su padre, no está casado y no tiene 20 años. Y se la negaron. Sí. Eso fue, tú sabes que la visa es el criterio del cónsul. O sea, yeah. el cónsul le niega la visa a quien él crea y se la da a quien él crea. Yeah. No importa los documentos que, llegue, que lleve. Entonces, en la entrevista, ese muchacho no le dio a él elementos suficientes para él entender que si le daba esa visa, él se le iba a quedar. Él yeah. entendió que si lo visaba, se le iba a quedar. Y optó por negársela. Vamos a ver una, llamada, una llamadita. Esa sección de la ley 214-B, que es la que le, le permite a ellos otorgar la visita, es a la discreción del cónsul. ¿Puede eh, revertirse esto? Eh, bueno, con otra solicitud. Ya. Con otra solicitud. Bien, vamos a la llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es su preocupación? Una, pre una pregunta para la doctora. doctora sí. Yo estuve hace 20 años. Que llegué hasta Miami y fui deportada para acá. ¿Usted cree que yo podía solicitar visa y me la podrían dar? Usted no llegó a, a entrar, la deportaron del puerto de entrada. Sí, o sea, del puerto de entrada, me devolvieron. Sí, usted puede solicitar visa, y pero sí tiene que poner en su formulario de S-160 esa condición y esa situación. Pero sí la puede solicitar. No, usted por, no llegó no ocultar, la verdad. Sí, no ocultar esa información. porque Usted no llegó a entrar al territorio y no sé qué llegó a quedar. Así que la, la, los de los tres años y los de tres años, esa inadmisibilidad por presencia ilegal en usted no se aplica. Así que usted lo que sí tiene que hacer es ese comentario en el, en el formulario para que yo no entienda que usted está ocultando información. Pero sí, solicita, la solicita. Es decir, visitar su oficina yo creo que le convendría más para que sea eh, dado por un por el profesional y que usted conoce el procedimiento y llenar esos documentos. Tenemos otra Así llamada que, ahí. Okay. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, gracias. adelante. Eh, yo estoy esperando cita ya. Eh, ya me mandaron la confirmación desde de ese 260, pero el pasaporte se me vez en mayo. Yo lo puedo renovar. Muchísimas gracias. Debes renovarlo porque su pasaporte debe tener más de seis meses de vigencia al momento de usted ir al consulado a solicitar su visa de residencia. Así que debe renovarlo eh, necesariamente y debe hacerlo constar eh, esa, esa renovación. Como usted llenó el DS-260 con el pasaporte viejo, debe hacer constar, comunicarse con, con el back center para que hagan esa anotación, le permitan modificar el formulario DS-260 para que figure su pasaporte nuevo, pero debe Do hacerlo. Doctora, Odalis, vía WhatsApp, es un televidente nuestro, nos pregunta, eh, o le pregunta más bien, estoy pidiendo a mi hermana desde el 2010, ¿cuánto falta? Bueno, esa, con esa petición se está trabajando con el 2007, es decir, que le faltarían tres años. Tres años, ahí está Odalis, tres años. Años. Sí. Bueno. Eh, otra, otra pregunta aquí, dice Ramón Flores: ¿Qué debe hacer un residente americano si desea quedarse viviendo en República Dominicana? bueno lo que tiene que renunciar a su, a su residencia, porque si no se la van a quitar. Y solicitar. No, residente, residente. Y ah. solicitar su visa de paseo. Las, las, las, Ah, bueno, creo que tenemos otra llamadita. Sí. Vamos a contestar esa. Sí, buenas. Sí, buenos días. Sí, buenas. Buenas. Sí, ¿qué tal? Su orden. Buenos sí, días para todos. Gracias, sí. muchas gracias. Adelante. Mi amor, yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Eh, yo tengo un niño y él puede estar cuatro meses. ¿Qué tiempo debería esperar para poder viajar de nuevo? Bueno, señores, la gente que tiene visa de residencia o visa de turista deben ser cuidadosos con el tiempo de sea de, de permanencia aquí cuando son residentes o permanencia allá cuando son eh, tienen visas de paseo porque es muy posible que en cualquier momento en el puerto de entrada sea rechazado por el inspector que está ahí el, en el BOAR, en la, en la entrada al país. Así que eh, les recomiendo encarecidamente que no duren más, no duren un mes, duren tres semanas, que sea yo, 25 días, no se pasen más de un mes con una visa de paseo, porque entonces puede no renovársela al momento de la renovación, o pueden devolverlo en cualquier momento del puerto de entrada. Bien, doctora María Lourdes eh, de San Francisco nos pregunta, eh, ¿cuántos años dura la petición de padres residentes a hijos mayores no casados? Eso está durando siete años. Estamos trabajando justamente para este mes siete de años. enero con agosto 8 del 2014. Está durando, ahora mismo nos bajó cinco años y cuatro meses. Bien. Cinco años eh, y, cuatro y cuando meses, hermanos no. ciudadanos Piden a otros hermanos. Eso dura 14, 15 años. ¿no? Está durando 12 años y 11 meses. Tenemos una llamada. Bu como buenos días. Para el 2007. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿cuál es buenos su preocupación? Días. Díganos. Doctora, escúcheme, que yo le pregunté algo ahorita y, no, y se me olvidó preguntarle. ¿Su dirección no está ubicada usted y su número de teléfono para ah, uno poder...? Sí, cómo no. Sí, cómo no. no. Estamos Buena aquí, aquí en esta misma planta <risa> televisiva, en Telenor. En la calle José Reyes, número 29, laboramos todos los días de lunes a viernes en horario de 8 a 12 y de 2 a 6. Nuestro número es el 809-588-3425. 809 588 -3425, 809 588 3425, usted llama ahí para que coja una cita, trabajamos por cita. Okay. Entre San, en la José Reyes, entre la calle Sánchez y la avenida Fran Grullón, ahí está como casi a mitad. Y en el caso sí, de que sí, tenga sí. alguna duda, viene a Telenor y aquí, Exacto, exactamente. aquí le, le, le, le indicamos. Una, Feliz pregunta, Rosario Carmen, eh. una pregunta, Carmen, ¿es cierto o es correcto lo que mucha gente cree que si tú tienes residencia norteamericana y decides... No, no quedarte a vivir, quedarte a vivir en tu país te la cambian automáticamente por no. una visa no, eso no hay nada hay automático gente que cree eso. no hay nada automático Exacto. tú todo lo tienes que solicitar con el agravante de que anteriormente se hacía aquí en la República Dominicana ya eso lo quitaron tiene que yeah. renunciar en Estados Unidos antes yeah. de venir para acá ah, okay. entonces cuando llegue aquí como un normal y como un ciudadano entonces solicitar su visa de paseo ya. A través del formulario DS-160 Ok sí, pero, eh, Una pregunta entonces Para los hijos norteamericanos Que pidan a sus padres ¿Qué tiempo dura? Un año aproximadamente ¿Cuánto? Un año ya. Deben ser mayores de 21 años de edad sí. Sin embargo si ese menor de edad Contrae matrimonio a los 19 años Se Por ejemplo Emancipado sí, Entonces podría pedir la esposa sin ningún problema Pero a padres después de may mayores hay, hay de 21 años de edad Hay otra sí, llamada Buenos días Sí, buenas. Aló, ¿Buenas? buenas. Sí, sí buenos días. Adelante. Día, es eh, para que me diga qué tiempo pone una persona con visa si entra a Estados Unidos. Menos de un mes, Les recomiendo, porque... No, yo digo de aquí para allá. Sí, si usted va con visa, de aquí para allá. Yo digo cuando, Pablo uno otra vez, por cinco años, para que pueda entrar a Estados Unidos. Ah, no. ah bueno, depende de a qué actividad usted se dedica. Porque si usted es un empleado a los empleados le dan vacaciones una vez al año. Entonces, se supone que si usted es empleado de aquí de Telenor, Telenor, cada vez que usted quiera darse unas vacaciones, no le va a dar vacaciones. O sea, depende. Por ejemplo, en el caso mío, que soy trabajador independiente, si fuera ese mi caso, pudiera yo viajar con más frecuencia porque trabajo por mi propia cuenta y puedo arreglar mi, mi, mi negocio, mi, mis citas y cogerme mis cinco días, siete días, ocho días, y viajar, entonces depende de a qué usted se dedique, pero sean cuidadosos con eso de viajar tres o cuatro veces al año si tiene una actividad que cuando usted solicitó su visa dijo que era tal cosa sí. y que luego no puede demostrar si lo paran y lo mandan para el cuartico, que usted está haciendo viajando tanto cuando usted dijo que era empleado, por ejemplo, público o privado. Doctora, ¿qué tan costoso es el, el procedimiento el proceso de solicitar una visa? Eh, no, el costo en el consulado son 160 dólares, que, y eso incluye la entrevista consular, las fotos y las huellas digitales. O sea que el costo no es elevado, ocho mil y pico de pesos. Ah, muy bien. Tenemos una llamada ahí. Eh, ad adelante, buenos días. Buen día. Sí, buenos adelante. días. Adelante. Le habla Josefina, quiero hacer una pregunta a la doctora. Sí, como no, adelante Josefina. Doctora, yo duré siete años en Panamá y tuve que regresarme por la muerte de mi mamá y a cuidar a mis hijos y no he vuelto más, para yo regresar ya que tengo que hacer porque ya se me venció un carnet que tenía de allá. Imagínese, un documento vencido no tiene validez, no tiene vigencia. Usted tendría que comenzar a hacer el proceso de nuevo, de nuevo para adquirir un documento que le permita estar legalmente allá. Estar legalmente allá. Entonces tengo que dirigir a dónde, al consulado, verdad. ¿Cómo fue? Si sí, sí, claro, hospital. claro que sí, sí, claro que sí, a solicitar nuevamente. Si la hizo a través de reunificación familiar o si la hizo a través de una visa de paseo, no sé cómo usted la hizo, o a través de contrato de trabajo, entonces, eh, lo que le sea más factible en su caso. Doctora, con relación a la, a la visa B2, ¿verdad?, eh, que es la de trabajo. No, eh, B1, B2 es negocio y turismo. Ah, ok, entonces la, la, la de negocio, eh, ¿qué o sea, cómo funciona eso y a quién le yo le la equiparan a las dos cosas para más como más facilidad para ellos, okay. mejor mejor funcionamiento en su oficina. Porque por ejemplo, yo tengo mi visa B1, B2. Voy veo mis hijos que están mm -hmm. allá, pero también compro eh, qué sé yo prendas para vender aquí, eh, accesorios, eh, cualquier cosa y vengo y la traigo. Entonces, Correcto. hago las dos cosas, negocio y, y, y visito. Hago las dos cosas con esa misma visa, con ese mismo tipo de visa. Muy bien. Yudelka, de Pueblo Nuevo, nos pregunta, ¿qué tiempo dura la petición de una menor pedida por su madre residente? Eh, ahora mismo está durando prácticamente casi nada. Esa es la petición que está más, más corta de todas, durando seis meses. Bien. Porque no hay tiempo de espera en UCI. Ah, muy bien. Eh, Noemí nos pregunta... Eh, su hijo de, de 21 años tiene visa Ya se vence, es estudiante y depende de nosotros como padres ¿Qué debe hacer para renovar? Bueno, eh, era la lo misma, lo misma pregunta que estaba haciendo ahorita comentando Francis eh, Muchas veces, depende del cónsul que le toque Muchas veces hay cónsules que lo llevan los padres y le dan la visa nuevamente Aunque el muchacho sea mayor de edad, si prueba que esté estudiando eh, si prueba que vive con los padres, que no está casado otros, entiende que ya ese muchacho mayor de 21 años de edad debe ser independiente entonces si ese es el criterio de ese cónsul, de que él debe ser independiente se la va a negar si le toca un cónsul que es del criterio que todavía un muchacho de esa edad y que estudiando, está bajo la mando de sus sí, padres y que si los padres que no, no se ha casado propio. ni nada de eso, entiende que sí, que debe seguir protegido bajo esa sombrilla entonces le otorga la visa. Y, eso y, va a ser discreción del consul. Agra, y, si lo, y si los padres en ese mismo caso asumieran la responsabilidad por escrito de subvencionar a ese muchacho producto de que es estudiante, no está casado, qué sé yo, ¿no pudiera servir eso como un aval? Sí, pero yo justamente yo lo preparo con la documentación de los padres, porque okay. el muchacho de esa edad no tiene documentación. Sí. Una carta de la escuela, manejada, Exacto. que es un gasto. No tiene entradas, entonces. Pero va a ser eso a la discreción del cónsul. De si se lo otorga o se la niega. Perfecto. En la mayoría de los casos se la dan. Doctora. En la mayoría de los casos. Hay ah, ah, una llamada. En el, en el, ah, ¿cómo llamada? Sí, buenos días. Buenos, buenos días. Sí, buenos sí días. Buen día. Que el Señor me la bendiga. Ya gracias. ¿Y usted también. Están? Muy bien, muy bien, gracias. Este, yo soy ciudadana norteamericana. Entonces pedí mi hija casada en el 2009, octubre de 2009. Y solamente la ha llegado... ¿La aceptación? ¿Qué tiempo duraría eso? Sí, eso se está trabajando con el 2007, noviembre del 2007. La oh. petición está durando muchísimo tiempo, muy atrasada, 12 años y unos cuantos meses está durando esa petición. ¿12 años? Ay, sí. Ay, muy madre. atrasada, muy atrasada. Doctora. Tú sabes que yo he visto gente que, que porque la pidieron, tienen una vida en el barrio de espera, y se le nota que, que ellos están esperando y no trabajan. Así Viven de lo que mandan sí. los cuartos, y ni estudian. No, no, Una no. cosa extraña. Doctor, viven llamando doctor, a todos los doctor. programas, Ese es su trabajo, a llamar a todos los programas a preguntar ah. y a investigar. Póngase a estudiar, póngase a trabajar. A buscarse sí. otra cosa, a lo, que claro. doctor, lo que eso llega. Doctora, hay algunos sí. países que tienen unos reglamentos de facilidades para que ciudadanos puedan... Eh, Emigrar hacia allá. Ejemplo, eh, aquellos profesionales jóvenes que tienen algo de experiencia y X dominio de idiomas pueden accesar a, a sus países. ¿Qué requisitos eh, nosotros como dominicanos, por ejemplo, para ingresar a Canadá? Sí, Canadá es uno de los países que tiene más apertura en uh -huh. ese sentido, eh, facilitando a las personas con, con ciertas capacidades Primero el idioma, es importantísimo para ello que tú domines o el inglés o el francés, cualquiera de los dos idiomas, para que entonces poderte darle cabida. Y tienen varios programas diferentes, depende de, de cuál sea tu carrera, de cuál sea tu preparación, para tú poderte enrolar en, en, en uno de esos programas y conseguir visas de residencia a través de esos programas. Eh, también Estados Unidos tiene, pero más tímido. Y más lo aplican en Europa. Europa, eh, el europeo no emigra mucho a Estados Unidos. Entonces, las visas que se le asignan a esos países prácticamente no se usan, o se usan muy poco. ¿Por qué? Porque el, el europeo eh, no emigra con... Los europeos que tienen buenas condiciones económicas, los europeos con, con situaciones difíciles que también emigran mucho. Entonces, se le da facilidad programas para que esas personas con ciertas capacidades intelectuales entren a Estados Unidos a brindar su servicio porque es muy cómodo para cualquier país que venga un personal, un inmigrante preparado, aporta mucho más claro. que si viene un, un inmigrante, trabajador, un, trabajador un trabajador común y corriente, común, que es lo que más tiene ese país. Doctora, Pero Si viene una persona preparada aporta muchísimo Tenemos varias preguntas aquí ya para, para finalizar. Dice una persona un televidente, una revidente. yo soy maestra. Llevé a, mi, a mis hijos a los 13 años, lo llevé a los 17 y luego él fue después como adulto eh, con todo su, su documento en regla. Él estudia y trabaja. Que nos dicen siempre que no hay lazos. Ahora bien, cada vez que voy eh, soy madre soltera, pero no tuve la suerte que otras han tenido eh, y, y que le o sea que le dieron la visa y ella no, no se la dieron. Siendo maestra Ah, siendo maestra Quizá no no hizo una buena entrevista Porque generalmente a los maestros se la dan eh, Especialmente los maestros de ahora Que ganan 40 mil y pico de pesos La mayoría que son preparados 50 y pico de miles y así ¿Qué usted o sea, le recomienda? Que, que, que lo intente de nuevo Que, lo que, vaya, intente su, de que nuevo. vaya a su oficina naturalmente Que para lo intente asesor. de nuevo Porque es muy raro que no se la dieran eh, Otra pregunta no... aquí Dice una persona que él es deportado que, ¿Qué puede hacer para tener el cheque de su esposa? Que su esposa recibe su esposa recibe. Sí. Ese tendría que ir por mi oficina. Pues tendría que hacerle varias preguntas a ver qué tipo de cheques ella recibe y, y, y otras preguntas necesarias. La oficina está en la, la José, José Reyes número, número 29. Número 29. Sí. Entre, Otra entre pregunta. Sangre, que que sangre, que precisamente. La... Hay muchas sí. personas, Águeda, eh, que están en la condición que tuvieron la situación X en Estados Unidos. Son deportados. Y yo soy de los que cree que no debe de, de, de que en su país, que no tiene ningún tipo de situación jurídica, se le siga tratando como un excluido. Y creo que mucha gente necesita de la orientación para que puedan ejercer con plenitud su derecho. Y eso no le puede marcar para que sea una persona como con una tacha, bien yeah. porque son situaciones que suceden x una, aquí hay gente que hasta por un asunto Documental o de un, Lo que sea de, de, de tránsito Está deportado Una Bien. última pregunta aquí Muy de acuerdo contigo Dice, sí. dice un televidente Yo duré cinco meses en Estados Unidos Y ya renové mi visa y me la dieron eh, Dice eh, Con la visa eh, Que si puede tener problema por haber durado esos cinco meses Sí, se la renovaron, sí, se la ya. La, la, la sí, dice, pero con, bueno, con, con migración. Tú un no es programa dichoso. de televisión, ah, ¿verdad? Sí, Dando sí. orientación. ¿A qué hora? ¿En cuál es el canal? Y sí, en esta misma planta televisiva, en el canal 12, a las 7 de la noche, los sábados. Sábado por a las 7, gente... en el 12. Usted puede volver a hacer este mismo ejercicio y preguntar lo que usted quiera que Carmen Águeda del Carmen le va a responder con toda la amabilidad Mira, y esa sonrisa amplia que siempre semana. ha caracterizado Amado. a Águeda a Platana Gracias. eso ¿Cómo? Ah. Explícame, ¿cómo que lo aplamos? Águeda vaga, porque cada vez ah. dice, eh, Carmen. No, Agueda es que yo Carmen. conocía a Águeda como Carmen. Y sí. para mí es difícil sacarme ese chiste. Déjeme, decirte, es. déjame decirte. Mi abuela, ya tenemos, nos están mandando a, a sí, cortar. Sí, sí. Mi abuela, su nombre es Águeda, y me pusieron el nombre a mí porque yo iba a ser la, la última. Y después de mí hay cinco. Ah. <ríe> Entonces, cuando yo me entero en la escuela, me decía morena pues yo era la más prieta sí. de la familia la más morena y luego cuando yo voy a la escuela que yo me entero que me llamo Águeda qué decepción yo estaba grave pero entonces el segundo nombre Carmen sí. entonces yo no me presentaba por Carmen y Carmen y Carmen Se nos cuando, me graduo, entonces, cuando me graduó entonces cuando me graduó me encuentro en la capital con un amigo que me conoce por Carmen, y me dice, mire, te hay, qué ¿y tú conoces a esta abogadera? <risa> <risa> y yo, no, déjame. Bueno, hasta aquí. Bueno, gracias a la doctora Águeda Vargas Hernández por eh, todas las respuestas, se nos quedaron cosas, eh, pero la lamentablemente que, no hay tiempo. A la gente que nos está preguntando por WhatsApp, eh, ahora en el corte le vamos a preguntar a Águeda y entonces nosotros le vamos, vamos a, a responder para que no se por la ahí. misma vía de sí. WhatsApp para que no se quede. Correcto, bueno, perfecto, gracias. Perfecto. Eh, gracias a ustedes debo limitar